¿Alguna vez has visto imágenes de vacas felices? No me refiero a estas imágenes fabricadas, retocadas, altamente editadas, falseadas y manchadas con sangre blanca. No, me refiero a estas otras imágenes reales no editadas, desmaquilladas y grabadas con la única intención de enseñarte realmente lo que es el bienestar animal. El verdadero bienestar y no ese que expertos publicistas nos intentan vender, ese que por mucho que lo intenten, nunca conseguirán. El bienestar de saber que no te van a volver a violar, el bienestar de saber que volverás a ver a tu hijo, el bienestar de saber que no acabarás en un matadero con un tiro en la cabeza. Ese bienestar nunca lo podrán imitar, ya que todas las imágenes de vacas, realmente felices que has visto aquí, han salido de santuarios, de lugares donde unas pocas afortunadas acaban y donde pueden experimentar por primera vez en su vida amor y cariño, pero sobre todo, bienestar animal.